Hola mis amigos del Fries, este es un soleado día, un soleado día como son los soleados días para el deporte mexicano. ¿Por qué nos gusta sufrir con el deporte? Sabemos que no somos competitivos, las grandes esperanzas de medallas se van esfumando poco a poco y la verdad es que nos gusta sufrir, porque deberíamos de ser un país que se llame Michael Phelps si tendríamos más medallas que México en toda la historia. México nunca ha sido competitivo a nivel mundial, destacamos en algunas disciplinas por esfuerzos individuales de deportistas que dejan todo y van a representarnos Pero no hay infraestructura También es histórico la falta de apoyo de la CONADE a los artistas No son artistas, son deportistas <risa> También es histórico la falta de apoyo de la CONADE a estos pobres cabrones que van allá a las olimpiadas, cabrón Van, se ponen una putiza, se chingan, ahí los apoya Ahí van a poner su cara de pendejos y ahí los dejan todos pateando botes, cabrón pues No está padre, cabrón hay que respetar a los atletas olímpicos Hacen un esfuerzo muy grande Aunque digan que esta niña Alexa está gordita No está gordita cabrones, infórmense Solo es tancha de huesos Como yo Fíjate qué chinga Toda tu puta vida haciendo lo que hagas ¿no? Vamos a pensar que yo soy de caminata Todo el puto día caminando Todo el día caminando ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Llego allá cabrones Me da un calambre en el huevo derecho No se puede cabrón La frustración de ser atleta olímpico es muy fuerte, hay que apoyarlos, pero no nos hagamos falsas expectativas, no somos un país competitivo, desgraciadamente, teniendo para hacerlo, teniendo el número de millones de gentes, teniendo las riquezas y teniendo el capital, pero como siempre, el deporte es víctima de la corrupción, del ampa, del pillaje que vivimos todos los días, imagínate cabrón, gastaron en 270 trajes 4 millones de pesos en marca Hugo Boss, pues esa no mames, pues es para ejecutivos, ¿no? No, no. Que se vayan bien vestidos tus deportistas, cabrón. Y aparte, a ver, ¿quién sabe qué hicieron también ahí? No chingues, hay que apoyarlos con equipo, hay que apoyarlos con instalaciones, hay que apoyarlos. Toda la gente que llega ahí viene de un esfuerzo personal. No es gracias a la Conade, eso está de la chingada, ¿no? Aparte, como siempre, somos pamboleros, ¿no? Y el bendito Potro Gutiérrez, que siempre nos ha hecho campeones de las categorías pequeñas y eso, ahí está la muestra en el fútbol. El fútbol cuando llega al profesionalismo se acaba, somos una basura. Pero en las etapas donde no importa el dinero, competimos, estamos, los chavos le echan ganas. Hemos sido campeones de todas las categorías menores.